Bienvenido a la asignatura Publicidad Comercial y Campañas Sociales del Máster Universitario en Comunicación de la Salud. Mi nombre es Antonio Baladrón y soy el profesor que te acompañará en tu aprendizaje. El objetivo de la asignatura es prepararte para el diseño y ejecución de acciones publicitarias de productos y servicios del sector salud, en concreto en medios convencionales. Para ello abordaremos elementos clave en la estrategia y el proceso creativo publicitario, tales como análisis del target y detección de insights, planteamiento de beneficio y promesa, conceptualización y ya por último idea de campaña. Todo ello lo veremos mediante el análisis de ejemplos y casos de éxito que te servirán como referentes para ejercitar tus habilidades en creatividad publicitaria. Además, pondré a tu disposición cualquier documentación que necesites para afianzar los contenidos teóricos expuestos en las, en las clases, más allá incluso de lo recogido en la bibliografía de la asignatura. Tenemos que tener en cuenta que el mundo de la publicidad y la salud es muy amplio, por lo que van a ser tres los ámbitos sobre los cuales centraremos la atención. En primer lugar, debatiremos sobre la importancia del valor salud en el conjunto de la publicidad comercial, con especial atención a la publicidad alimentaria. En segundo lugar, reflexionaremos sobre la publicidad de productos y servicios sanitarios, desde medicamentos hasta clínicas o centros de salud, entre otros. Y en tercer lugar, analizaremos la importancia de la publicidad social a la hora de promover estilos de vida saludables. Todos estos temas se abordarán tanto desde un punto de vista teórico como práctico, potenciando tu creatividad y tu capacidad para la reflexión y el análisis crítico. La evaluación de la asignatura es 100% práctica y se basa en dos elementos. Por un lado, un trabajo o proyecto final entregado a través de aula virtual y que supone el 60% de la nota final. Y por otro lado, una defensa oral de dicho proyecto que se realizará de manera presencial en el aula y que supone el otro 40% de la calificación que obtengas. No olvides que en todo momento estaré disponible para orientarte en la elaboración del proyecto y en la preparación de la defensa, para lo cual tendrás a tu disposición tutorías personalizadas. Te invito a que consultes la guía de estudio para organizar tus tiempos de trabajo y a que participes activamente en la asignatura. Espero que podamos compartir un tiempo agradable y aprendas conmigo y con el resto de tus compañeros de asignatura. Bienvenido.